Y este eje del que vamos a hablar hoy es del hipotálamo hipófisis tiroides y más específicamente nos centraremos en, en el tiroides. Pero bueno, vamos a recordar que vamos a hablar del de hipotálamo, la neurona hipotalámica o la neurohormona que estimulaba este eje, ¿cómo se llamaba? hipotálamo hipófisis tiroides TRH aunque la llamamos tiro, hormona tiroestimulante pues eh, siempre vamos a hablar de ella como TRH es decir, TRH y la producen unas neuronas que están en el núcleo paraventricular que son pequeñas y que liberan la TRH que ya sabéis que es un aminoácido pequeñísimo de tres aminoácidos ...al sistema porta-hipofisario... ...y desde aquí activa... ...una célula la hipófisis ...que son las células tiriotropas. La TRH es uno de los receptores... ...en nuestras células... ...que estimulan... ...la síntesis y liberación... ...de la... ...TSH... ...hormona tirio-estimulante. La TSH es una proteína... Relativamente no muy grande, pero tiene unos 200 aminoácidos aproximadamente y tiene dos cadenas. Está formada por dos cadenas de aminoácidos: una cadena alfa y una cadena beta. Y se parece mucho a otras dos hormonas adenohipofisarias: se parece mucho a la LH, o sea, las a la LH y a la FSH. LH y FSH tienen una cadena alfa igual. ...y tiene una beta, cada una de ellas, distinta. De manera que son específicas las tres hormonas, pero se parecen mucho. Y se van a parecer mucho también a otra, a otra hormona, que es la gonadotrofina coriónica... ...que también va a tener una estructura que se le va a parecer. Bien, la TSH va a liberarse a la sangre y va a actuar sobre el tiroides la glándula tiroides, es decir, sobre las células foliculares del tiroides. Y en las células foliculares del tiroides va a estimular la producción de hormonas tiroideas T3 y T4, que son de las que sobre todo vamos a hablar. En la vida media de la TSH, la TSH no va, no va transportada en sangre una vida media relativamente corta es de una hora, la vida media, a una hora aproximada, aquí pone 75 minutos, pero bueno, entre 75 y una hora por ahí. Y la parte que se va a unir al receptor de la TSH es la parte específica, la parte que no se parece ni a la LH ni a la FSH, es decir, la cadena beta Bien, y la tesis se va a estar dos sobre el tiroides. Y lo que vamos a ver hoy sobre todo es el tiroides. El tiroides y las hormonas que produce el tiroides. El tiroides, seguramente todos ya sabéis que es una glándula que se localiza muy fácilmente porque la localizamos en el cuello. Está sobre la tráquea y podemos localizar, pues eh, reconocemos al tazo el cartílago tiroides que se nos promiente. Seguimos un poco hacia abajo y está el cartilacricoides. Y justo inmediatamente debajo si ponemos los dos dedos de la mano sobre la tráquea y nos ponemos un poquito debajo de este cartílago grande que es el tiroides, si tragamos, notamos al tragar como eh, la glándula, notamos la glándula como pasa en nuestros dedos. Si pedimos a la persona que se inclina hacia un lado, con los bordes del tiroides que están entre los dos más tuidos pues notamos mejor un, un lóbulo, o inclinando la vez hacia otro lado notamos mejor otro. Incluso al tacto se pueden notar seguir irregularidades, el tamaño, si hay un tamaño si hay un lóbulo que está grande que el otro, si está agrandado, o no, incluso si hay pequeñas protuberancias eh, en, en, en la superficie. Bueno, todos seguramente ya sabéis que el tiroides está formado por lo que se llaman los folículos tiroideos, una especie de esferas rodeadas por un epitelio, que son las células foliculares, tiroides, y dentro de cada uno de esos folículos, una sustancia proteica, que es el coloide. El coloide es el sitio donde se almacena, donde almacena la glándula tiroidea, las hormonas o las prehormonas tiroideas y se recaptan del coloide para pasarlas a la sangre, es decir, al tejido conjuntivo que hay alrededor de cada uno de esos coloides. Bueno, pues vamos a ver cómo es la célula folicular, cómo funciona la célula folicular. Y para ir por pasos, aunque lo tengo dibujado, vamos a hacerlo ...poco a poco... ...la célula folicular... ...tiene una parte apical... ...que es la que da al coloide... ...y una parte basal... ...que es la que da al tejido conjuntivo... ...y a los vasos sanguíneos... Bien, pues esta célula tiene... ...en la membrana basal... ...un transportador... ...que es un transportador sodio... ...yodo sin portador... ...N ...sodio quiere decir que... ...transporta sodio hacia dentro de la célula gracias a ese gradiente de sodio tan grande que siempre tienen las células, transporta sodio hacia el interior y, al mismo tiempo, ayudado por este transporte, transporta simultáneamente yodo iónico. Este yodo iónico pasa dentro de la célula y es transportado hacia la membrana apical y en la, por la membrana apical, pasa por unas eh, por difusión facilitada por unos transportadores que es lo que se llama pendrina estos transportadores de difusión facilitada hacen que este yodo iónico pase al interior del coloide y al mismo tiempo esta célula produce una proteína muy grande que es la tiroglobulina La tiroglobulina está formada por unos 3.000, aproximadamente 3.000 aminoácidos, es una proteína enorme, y tiene eh, una gran cantidad de aminoácidos tirosina. Y en la tirosina es un aminoácido que tiene un residuo fenólico, y tiene la parte eh, carboxilo y la parte amino. Tiene este residuo fenólico y en este residuo fenólico la tirosina con S, tirosina, es a donde se va a unir el yodo. Bien, pues esta, esta proteína tan grande, la tiroglobulina, tiene aproximadamente como 100, unos 100 tirosinas dentro de cada molécula. Mira, esa tiroglobulina se está empaquetada en unas vesículas y estas vesículas contienen en su membrana peroxidasa y una doble oxidasa. Esta doble oxidasa se utiliza para pasar, para fabricar agua oxigenada. Y el agua oxigenada lo que va a hacer es catalizar el efecto oxidante de la perosidasa. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esta vesícula se exocita hacia el coloide, es decir, pasa hacia el coloide y se exocita, la perosidasa, vamos a borrar la membrana porque ahora se ha exocitado, en la membrana queda la perosidasa y la doble oxidasa. Por lo tanto, se produce agua oxigenada, la agua oxigenada cataliza la acción oxidativa de la peroxidasa y este yodo se va a oxidar, va a perder la carga negativa y esto va a hacer que se una el yodo a estos residuos fenólicos. Es decir, estos residuos fenólicos se les va a unir una molécula de yodo o dos moléculas de yodo. Y aquí lo tenemos unido a esta proteína tan gorda de muchísimos aminoácidos que está dentro del coloide. Bien, y dentro del coloide, pues no sabemos cómo, pero dentro del coloide de alguna manera se unen dos residuos fenólicos. Es decir, que a estos residuos de tirosina no sabemos si porque se pliega, si porque se junta, se le va a unir otro residuo fenólico. De manera que lo que vamos a tener aquí es un conjunto, una proteína muy gorda, que de vez en cuando tiene residuos fenólicos a los que se le han unido pues, una molécula de yodo, dos moléculas de yodo, tres moléculas de yodo o cuatro moléculas de yodo. Bien, tenemos todo eso en el coloide y ahora esta célula recibe un estímulo por, de una hormona hipofisaria. ¿Qué hormona hipofisaria es la que está estimulando? TSH. Es decir, la TSH viene por aquí de la sangre, el tejido conjuntivo, y se une a un receptor. Y es un receptor de proteína G, pero curiosamente es un receptor que es que estimula tanto a la proteína GQ como a la proteína GS. Por lo tanto, por un lado, aumenta el calcio dentro del citoplasma, esto hace que se movilice el citoesqueleto, y esa movilización en parte va a ser, se van a formar unos pseudópodos enormes y se va a endocitar una parte grande del coloide dentro de la célula. A estas vesículas, que contienen el coloide y, y todos estos restos de tirosina eh, a la que, que tiene dos, mm, dos anillos fenólicos, se le unen los lisocimas, que lo que van a hacer es digerir, romper esta molécula. De la rotura de esta molécula van a pasar trozos que son... Los dos mm, anillos fenólicos, junto con la, -carboxil, eh, con la parte carboxilo y la parte amino, junto con moléculas de yo. Estas van a ser las hormonas tiroideas, ahora voy a hablar de ellas en concreto. Y estas hormonas tiroideas van a salir de la célula y van a pasar a la sangre. Vamos a ver que las hormonas tiroideas que van a salir a la sangre fundamentalmente son la T4, la que ahora os voy a contar, y la T3. Bueno, eso no es el único producto de, de esta rotura, de esta vesícula, sino que desde aquí lo que va a pasar es que el resto, lo que no son hormonas tiroideas, los aminoácidos de la tiroglobulina se van a reciclar, se van a volver a formarse tiroglobulina y los anillos que tienen yodo, hay una desyodasa que lo que va a hacer es utilizar, reutilizar este yodo para volver a pasar dentro del coloide y volverse a formar hormonas tiroideas. Bueno, y vamos a ver qué son las hormonas tiroideas exactamente. Bien, como os he dicho, las hormonas tiroideas proceden del aminoácido tirosina, pero son iguales que la tirosina, pero tienen dos residuos fenólicos y tenemos lo que se llaman tironinas es decir, esto que se parece a la tirosina pero tiene dos anillos fenólicos son las tironinas y vamos a tener tironinas con cuatro eh, yodos y lo llamamos tironinas. tironinas con tres yodos y las llamamos triiodo-tironinas. También tendríamos, aunque no está aquí dibujado, tironinas con dos yodos. Las llamaríamos diiodo-tironinas. O tironinas con un yodo, mono -yodo tironinas Bien, eh, fijaros en las tironinas y tienen dos anillos fenólicos, como os he dicho. Uno de ellos es el que está cerca de la parte amino y carbosilo y es lo que llamamos anillo interno. El otro anillo, el anillo que queda más alejado, es lo que llamamos anillo externo. Pues bien, van a ser activas, hormonas activas, las que tienen dos yodos en el anillo interno, es decir va a ser activa las, todas las tetrayodotironinas y es lo que llamamos tirosina con X. Fijaros, eh, para diferenciarlo del aminoácido es con X, tirosina con X, o T4. Pero de las trillodotironinas, que tenemos dos, dos tipos de trillodotironinas, solamente va a ser activa la que tiene dos yodos en el anillo interno que es la triyodotironina T3. Y tenemos otra triyodotironina que lo que tiene es dos yodos en el anillo externo, y esto es lo que se llama T3 reversa, que lo escribimos T3 y una R minúscula. T3 y una R minúscula es la T3 reversa que es inactiva. Naturalmente las tironinas y las eh, monoyodotironinas, las triyodotironinas, no, prácticamente nunca tienen los dos yodos en el anillo interno sino que tienen uno en cada uno de los anillos son inactivas y las monoyodotironinas pues naturalmente también Bien, el tiroides produce T4 y T3 en una relación aproximada 10-1 es 10 veces más T4 que T3 la T3 es la hormona que va a ser realmente la más activa de todas pero la T4 funciona como una reserva, porque ya veremos que de la T4 vamos a extraer T3. Bueno, esto es lo que os había contado, cómo se, cómo se capta, cómo la célula folicular capta el yodo, cómo el yodo pasa al coloide por la pendrina, el, la tiroglobulina se exocita hacia el coloide y de esa manera la perosidasa actúa sobre la misma tiroglobulina, oxidándola y colocándole yodo en sus anillos fenólicos. A continuación, de alguna manera, los residuos fenólicos se van a unir los tiroglobulina con otros, no sabemos de qué manera. Y por último, cuando la TSH va a estimular esta célula folícula, pues se va a endocitar esa tiroglobulina yodada, se va a romper y de esa altura vamos a traer tirosina y T3, activas. Y los restos que, nos, que, no se, que pasan a la sangre, se reciclan dentro de la misma célula. La TSH, que estimula todo este proceso, no solamente lo que hace es que se libera capcio dentro de la célula y entonces se la tirogulina, sino que además la TSH, estimulando tantas preginajes, Va a estimular, por un lado, la síntesis proteica de tirolobulina, de pendrina, de verosidad, del corasporador, sodio yodo, y además va a tener una acción genómica. Una acción bueno, todo esto también es por acción genómica, pero además va a tener una acción de división celular. Y la acción de división celular lo que va a hacer es que aumente el número de células foliculares y el tamaño del tiroides. Y esto tiene acuerdo de que hay un tipo de enfermedad que es la, tiro, eh, la que hay una hipertrofia tiroidea y se debe a un proceso autoinmune. El receptor de TSH es un receptor que tiene una parte extracelular muy larga y de vez en cuando esta parte extracelular se rompe. Y esta parte extracelular lo que hace es autoinmunizar de alguna manera, a que se produzcan anticuerpos contra esta parte del receptor de manera que los anticuerpos que quedan circulando se unen, son capaces de unirse al receptor de verdad, a este receptor que está en la, en la glándula tiroides y estimula tanto la síntesis de hormonas tiroideas como el crecimiento del tiroides. Entonces estas personas que tienen esta enfermedad autoinmune tienen un hipertiroidismo porque se producen muchas hormonas tiroideas y al mismo tiempo aumenta con el tiempo, el tamaño del tiroides. Y tenemos el aumento del tamaño del tiroides, que es lo que llamamos bozo. En este caso tenemos un bocio que nosotros lo llamamos bocio hipertirideo. Proviene de un estímulo de la TSH, que estimula el crecimiento tiroideo y además se están produciendo hormonas tiroideas. Ahora bien, aquí tenemos un caso de bocio también, y este bocio no es hipertiroideo, este es un bocio hipotiroideo también está producido por la TSH es decir, también hay aumento de estímulo de TSH pero en este caso no se están produciendo hormonas tiroideas y no se están produciendo hormonas tiroideas porque aquí no hay yodo si no tenemos yodo y eh, aprovecho para hablaros de la importancia del yodo si no hay aporte de yodo, por mucho tengamos CSH, la T puede estimular estimular y tener una glándula yodo enorme, pero no se producen malas trídeas. La importancia que tiene esto es fundamental y muy importante si eh, pasa antes del nacimiento. Es decir, esta es una persona adulta, pero este es un niño que ha nacido en un sitio donde no había yodo, la madre no tenía yodo el niño tampoco podía producir hormonas tiroides y lo que ha pasado es un caso, lo que llamamos cretinismo. Y es que no se desarrolla el sistema nervioso. Sin eh, hormonas tiroideas no hay desarrollo del sistema nervioso. El niño al nacimiento tiene una estatura más o menos normal, pero su sistema nervioso no se desarrolla. Fijaros que en la edad adulta se puede no tener hormonas tiroides, se produce una lentitud eh, en el metal, eh, se produce presión, se producen alteraciones de tipo nervioso, pero a esa persona adulta cuando se le trata con hormonas tiroideas revierte, eh, revierte y ya funciona su sistema nervioso sin embargo no tener hormonas tiroideas durante el desarrollo hace que esto, este trastorno, este falso de desarrollo no es reversible eh, por eso que a estos niños les dé hormonas tiroideas al nacimiento y no se revierte por ese motivo es muy importante el aporte de yodo eh, por lo menos mínimo y una de las eh, personas históricas de nuestra historia importantes para esto fue el, el doctor Gregorio Marañón, que seguro que os suena porque hay hospital a su nombre, ¿Eh? Gregorio Marañón. Pues Gregorio Marañón, a principios del siglo pasado, fue uno de los que concienció más sobre la necesidad de tener un aporte de yodo importante. Había unas zonas de España en las que se veían esos, esos casos que de muy de falta de llodo, que eran zonas eh, ...pizarrosas en las que el agua no llevaba yodo consigo... ...tampoco eran personas que, del interior que tampoco consumían pescados... ...o cosas que tuvieran aporte de yodo... ...entonces había muchísimos casos de hipotiroidismo y de cretismo. Bueno, ...aquí está el doctor Gregorio Marañón... ...que hizo acompañar al Alfonso XIII, al rey... ...a la visita de esta zona, por ejemplo, que la es las urbes... ...en esta zona, como veis, aquí la gente estaba esperando la visita del, del rey y sé cómo es la zona de, de pizarra con un agua que no tenía aporte de yodo. ¿Cómo sabemos si una población toma suficiente yodo? Pues el yodo es una de las sustancias que está en equilibrio, por lo tanto la ingesta de yodo diaria es, tiene que ser igual a la pérdida de yodo. Y la pérdida de yodo es prácticamente plaurina. De manera que eh, hay bastantes sitios en los que se utiliza el yodo en el organismo, pero si nosotros metemos... ...la orina de los individuos... medimos la cantidad de yodo... ...podemos asumir que la ingesta de yodo... ...de la población es una ingesta determinada... ...la ingesta necesaria diaria... ...es 150 microgramos día... ...y ahora mismo... ...en España... ...bueno ahora mismo no lo sé... ...pero por lo menos en el 2010... ...parece ser que... ...sí llevábamos a ingesta diaria... ...antes era menos... ...pero ahora parece ser que... Eh, ...la leche se consume más... ...y la leche tiene yodo... Uno de los problemas es que aquí no, no tenemos obligatorio el sal con yodo. Hay otros países en los que sí que es obligatorio, por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos el aporte de yodo es de 400 microgramos al día. Sin embargo, ellos ya ven que hay algunas zonas de Estados Unidos que son estas en rojo, que tienen más incidencia de y es porque tienen menos yodo en la dieta. De todas maneras, aunque nosotros estamos en el mínimo, vamos, tomamos un poco más mínimo, no tomamos lo suficiente en el embarazo porque eh, la cantidad en el, en el embarazo se duplica es decir, si son 150 microgramos en el embarazo hay que tomar 300 microgramos día y es fundamental porque eh, hay riesgo quiero decir que si el aporte es pequeño y encima hay algún tipo de dificultad especial en, determin en determinadas zonas pues puede ser que no lleguemos ni siquiera al mínimo Bien, este transportador de yodo se puede bloquear por algunas, por, por algunas sustancias, teocianato, perclorato, algunos productos que hay en algunos vegetales. Seguramente oiréis hablar de a lo mejor la yuca, o de Bruselas, en estas sustancias que pueden bloquear este transportador. Esto se ve, por ejemplo, en esta foto que hay aquí del Congo, en unas placiones que se consumen prácticamente yuca, que no toman pescados ni nada que tenga yodo. En este caso, estos, dos, estos cuatro que tenemos aquí son eh, chicos o chicas, no lo sé, de la misma edad, aproximadamente 16 años. Tres de ellos cretinos, con cretinismo uno. Ahora, no tenéis miedo a tomar yuca o coles de Bruselas, porque esto sucede únicamente si no se toma nada, eh, prácticamente poquísimo yodo, nada de yodo. En cuanto toméis un poco de yodo, toméis pescado o cualquier otra cosa, esto, este bloqueador es un bloqueante muy pequeño, es decir, no, no bloquea demasiado a la adaptación de yodo. En una dieta total y absolutamente vegetariana, si tú tomas sal yodada o sal marina, no. Es que esto no toma sal marina tampoco. ¿Eh? Con que tomes sal yodada ya no tienes este problema. Ya puedes tomar yuca y cola de brusel, aunque sea vegana. Bien, y tenemos ya las hormonas tiroideas T4 y T3. Estas hormonas tiroideas van muy vehiculizadas en sangre, es decir, van en proteínas transportadoras. Y tenemos, sobre todo, tres tipos de proteínas, que son la TBG, la globulina unidora de hormonas tiroideas, en donde van aproximadamente un 70% de las hormonas tiroideas, en la transtiretina, en donde va pues, aproximadamente un 10%, y en la albúmina, en donde va pues, entre un 15% a un 20%. Tanto la T4 como la T3, pero la T3 va unida de forma mucho más laxa de forma mucho más lasa, de manera que la T4 tiene una vida media de seis días. Seis días. ¿eh? Fijaros que hasta ahora hemos hablado de minutos, de horas, pero nunca, yo creo que prácticamente nunca de días. Y ahora tenemos una vida media de las más largas que hay, seis días. Sin embargo, la T3, que es la hormona más activa, tiene una vida media de un día. Estas son las proporciones que tenemos unidas, van unidas a la eh, TBG, 70%, a la trastiretina, como el 10%, y como a la albúmina como el 20%. Y libres, va un poco más libre la T3 que la T4. Y si os fijáis aquí, fijaros las cantidades que hay en plasma de T4 y de T3. Fijaros que de T4 tenemos 10 microgramos de cilindro y de T3, 0,1%. Llama la atención lo que dije antes, ¿cuánto se producía por el tiroides? ¿Qué relación T4-T3? 3 10 veces más? ¿Aquí hay diez veces relación es 10. ¿Y más? ¿Aquí hay como cien veces más T4 que T3? qué se debe eso? A la vida media. A la vida media. Es decir, la vida media como la vida media de la T4 es seis días y la vida media de la T3 es un día es decir, lo que se está produciendo de T3 se está degradando con mucha rapidez y por ese todo tenemos esta relación, porque encima la T3 que tenemos en plasma no solamente viene del tiroides sino que la mayor parte de la T3 que está en plasma se produce a partir de la T4 en otros órganos. Estas diferencias que podéis ver que os puede llamar la atención cuando hagáis cálculos y dais, pues no sale el... ...esto de que tenía una relación 10-1, pues sale muy poquito... ...y encima luego te va a contar que la mayor parte de la T3... ...procede del hígado, del riñón y de otros órganos... ...que, que transforman la T4 en T3... Y, pues, ...me choque ya tampoco la T3... ...bueno, pues ahí te va T3 por la vida media... ¿eh? ...porque se degrada con mucha más velocidad la T3 que la T4... ...y una vez que tenemos en plasma T3 y T4... Para hacer la acción, tanto T3 como T4 tienen que pasar dentro de las células. Y T3 y T4 no pasan dentro de las células pues porque son pequeñitas. Y porque pueden, porque pasan por la membrana, por sí, sino porque hay transportables. Y esto, tra fijaros que, que hay una hormona más pequeña todavía, las hormonas tiroideas, que es la adrenalina. Y la adrenalina. Y todos veis la adrenalina no entra dentro de las células, sino que actúa en el sector de membrana. Luego, no es que por ser pequeñito atraviesa la membrana. A través de la membrana por ahí transportadores. Y conocemos unos pocos transportadores pero no conocemos todos los transportadores. Conocemos que hay eh, transportadores orgánicos que pueden hacer pasar la T4 dentro de la célula y conocemos otros transportadores como el transportador del monocarbosilato. que son transportadores que los conocemos por patologías. ¿Eh? Hay patologías en las que no está este transportador, entonces hay unas alteraciones porque hemos llegado a conocer que la T3 era necesario que dentro de la célula de estos transportadores. Es fundamental que la T4 entre dentro de algunas células, donde se transforma en T3, y de estas células pasa a otras células que tienen transportador para T3, y la T3 en estas células hace acción. Por ejemplo, esto que tenemos aquí dibujado son las células del endotelio de la barrera hematoencefálica. La, el, las células capilares del sistema nervioso tienen unos cierres estrechos que no dejan pasar ninguna sustancia, solamente dejan pasar las sustancias para las que tienen transportadores específicos. Bien, pues estas células del endotelio de estos vasos sanguíneos que tenemos aquí, tienen transportadores que dejan pasar T4, posiblemente transportadores de aniones orgánicos, y tienen transportadores que dejan pasar T4 y T3, que son del tipo del monocarboxilato. Eso es que tenemos aquí. La glía es capaz de adquirir T4 y tiene una desyodasa que, por la que pasa a T3, pero las neuronas, no son capaces de adquirir T4, no tienen transportador. Solamente tienen transportador del monocarboxilato. Transportador del monocarboxilato tipo 8. Y igualmente eh, los oligodendrocitos. De manera que si no tenemos este transportador, la T4 puede entrar en la glía, puede entrar en el sistema nervioso, pero no se transformaría en T3 y la T3, tanto entrada por la barrera hematoencefálica como que se la hubiera quedado la águila, pues no podía llegar a las neuronas. Vamos a ver que es una enfermedad rara en la que hay ausencia de este transportador y tenemos trastornos nerviosos. Y para hacer la acción dentro de las células, la T4 se va a transformar en T3. Para eso las células tienen unos enzimas, que son las yodasas. Y tenemos tres tipos de desiodasas: Desyodasa 1, desyodasa 2 y desyodasa 3. Bien, vamos a ver en qué se diferencian cada una de estas desiodasas. La desyodasa 1, si tenemos las hormonas tiroideas aquí, esta sería la T4, tirosina, la T3, con los dos yodos en el anillo interno y con el yodo en el anillo externo, la T3 reversa, que tiene un yodo en el anillo interno y dos en el anillo externo. Bien, pues la desyodasa 1 es capaz de quitar un yodo en el anillo interno o en el anillo externo. De manera que si la desyodasa 1 quita un yodo en el anillo interno, <coughs> ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos T3 reversa. La desyodasa 1 puede producir T3 reversa si actúa en el anillo interno. Si la desyodasa 1 actúa en el anillo externo, ¿qué tendríamos? T3. Es decir, la desyodasa 1 es capaz de producir T3 o T3 reversa. La desyudasa 2 solamente es capaz de quitar yodos del anillo externo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos T3. Y si la desyudasa 2 actuara sobre la trillodotironina, tendríamos T2, que es inactiva también. Es decir, los, si no tiene un yodo en el anillo externo, tampoco es activa. <coughs> Tenemos la desyodasa 3, que solamente quita yodos del anillo interno. Por lo tanto, si actúa sobre la T4, tendríamos T3 reversa y si actúa sobre la T3, ...o sobre la T3 tendríamos T2... ...que también sería inactiva... ...es decir, tenemos... ...una desyodasa que siempre activa... ...que es la desyodasa 2... ...y una... ...o que prácticamente casi siempre activa... ...y una desyodasa que siempre inactiva... ...que es la desyodasa 3... ...y la desyodasa 1 puede actuar... ...en, en ambas condiciones... ...bien, desyodasa 1... Está en generalmente en hornos con mucho flujo sanguíneo. De todas maneras, no conocemos con exactitud los sitios donde hay todas las destiladas. O sea, en hormonas trididas hay muchas cosas que todavía desconocemos. Desconocemos exactamente las destiladas, en qué sitios están en concreto y también desconocemos mucho los transportadores. En las destiladas 1, estos órganos, por ejemplo, músculo, hígado y riñón, son los sitios donde se va a producir más cambio de T4 a T3. Y en estos órganos de, de mucho flujo son los que se van a incorporar la T3 a la sangre, a partir de estos órganos. Es decir, la T3 que hay circulante procede, sobre todo, de hígado y de riñón. Sí, y de estos órganos pasa a la sangre y por ese motivo la t no es tan baja, eso sería todavía más baja, porque tiene vida media muy corta. La a 2 está regulada... Ah, perdón, eh, está en sistema nervioso, hipófisis y además muchísimos tejidos. La a 1 se regula. Bueno, todas las desiodasas probablemente se regulan. La a 1 se regula por restricción por ayuno y por estrés. El ayuno y el estrés inhiben la desiodasasa 1. Esto hace que en el caso de ayuno y estrés tengamos menos T3 que pase a la sangre. Porque hay menos intercambio T4-T3. La a 2 no conocemos tan bien. Cómo se regula, pero seguramente también se regula, y es la que hace pasar dentro de cada uno de los tejidos la T4 a T3 para uso de esos tejidos. Y la de Siodasa 3, que es la que pasa T4 a T3 reversa, aquí inactiva, es más activa en el tejido fetal que en el adulto, pero tampoco sabemos exactamente muy bien en la regulación. Bien, y como he dicho, si estamos haciendo yuno, hay que tener en cuenta que las hormonas tiroides actúan en el metabolismo y actúan, activan todo tipo de síntesis y degradaciones muy rápidas. Entonces, en un momento en el que hay restricción alimenticia, pues es poco, poco útil tener tantas vidas metabólicas. Este es uno de los mecanismos por el cual tenemos menos hormonas tiroides activas. Y es que tenemos este bloqueo de la producción de T3 por estos órganos. De manera que lo que tendremos en sangre es que baja la T3 y pasará la T4. Podría aumentar o, o estar igual Porque eh, no será sé la forma Creo que, Como hay de todas maneras T4, igual no tardía mucho el, el cambio, pero una de dos O aumenta o se queda por el estilo ¿Qué sucede con la T3 reversa? utilizar La T3 no es capaz de, No somos capaces de utilizarla para Recombatirla, re porque tendríamos que llevarla Otra vez, o sea, tendríamos que Poner un todo en su anillo interno Porque si no ...sería siempre inactiva... ...y ese mecanismo no lo tenemos... ...en el T3 no sabemos si tiene alguna pelestra... ...que no... ...de algún tipo, pero es inactiva de momento... Solo sabemos que es inactiva... ¿eh? ...dentro de unos años tendréis que mirarlo, ¿eh? ...porque eh, las más chidas, ...hay cantidad de incógnitas dentro de su acción... ...hay cantidad de cosas que no sabemos... ...sí sabemos que en el ayuno... ...ojalá T3... ...que la T4 no cambia... ...si acaso podría aumentar un poco... ...y la TSH... La t T6 es normal, y fijaros, porque es normal, porque a nivel del pófisis está eh, la que importa es la de sa 2 la de sa 2 no se bloquea, y la de sa 2 que es capaz de pasar la T4 a T3, por lo tanto, eh, le parece al sistema nervioso, a la 3H, y al celular t le parece que la cantidad de buenas cirugías está bien, y eh, se inhibe. ¿La de 2 es la que suele activar con...? más frecuentemente, o sea, la que activa pues la T4 la va a pasar a T3, es decir, la forma activa. Lo que no sabemos es si la desyodasa 2 se va a regular por algún otro mecanismo que no conozcamos. Bien, por lo tanto, este es el esquema más o menos general, en el que la T4 por la desyodasa 2 pasa a T3, por la desyodasa 3 pasa a T3 reversa. Y eh, la T3 reversa pasaría a T2, de iodotironina por la de yodas 2, y la T3 pasaría también a T2 por la de 3. Y la de a 1 podría actuar sobre cualquiera de estas vías. Y una vez que tenemos T3, la T3 es la hormona que se va a unir con más afinidad a los receptores de hormonas tiroideas. en los, re los receptores de hormonas tiroideas se van a encontrar en el interior de la célula. ¿Habíamos hablado de ellos? ¿De qué tipo eran? Los típicos. Porque hay algunos, se presume que hay algunos no típicos. Pero los típicos, ¿en dónde están ¿En el citoplasma, en el núcleo? En el núcleo. ¿Y por lo tanto, eran de tipo 2. ¿Eh? El tipo 1 era el tipo parecido a los estrógenos que los receptor se encontraba dentro del citoplasma. Y aquí se encuentra dentro del núcleo y se encuentra ya unido a una secuencia de DNA y unido... ...a otro receptor formando heterodímeros... ...con el receptor del retinoide X. Bien, además de estos, de estos receptores... ...también hay receptores en el DNA mitocondrial... ...receptores de hormonas tiroideas... ...que actúan en el DNA mitocondrial de forma directa... ...y también parece ser que hay receptores de membrana... ...hay unos receptores de membrana... ...aparentemente en los que están ahora mismo en estudios... ...pero en algunas células del organismo... ...habría este tipo de receptores... Bien, los receptores de hormonas tiroideas hay de muchos tipos, pero básicamente eh, la acción básica es que él está en el núcleo, unido a unas proteínas represoras. Cuando se une la hormona tiroidea, las proteínas represoras se libran, se unen unos factores de transcripción extra que van a hacer que se transcriba el gen. Según las, las proteínas que se unan, pueden activar todavía mucho más este gen, o incluso en algunos casos, en algunos tipos de receptores la unión de las hormonas tiroides hace lo contrario, se le unen otras proteínas que lo que hacen es inhibir. Y por lo tanto, hacen que se inhiba el gen. Bueno, y esto yo creo que lo vamos a dejar...